Hola chiquillas y chiquillos, hoy les traigo una nueva partida de Juan Choda eh, Son de esas partidas las que se te dan las cosas un poco más sencillas donde no tienes que esforzarte mucho eh, para obtener el premio, el premio gordo del, de la partida, pero aún así fue bastante divertida. Voy a tratar de resumirlo lo máximo posible, que la disfruten. No, pero me, me rozó la orejita, wey. ¿Se rozó la orejita? Sí, güey. Sí, ¿sí? sí, yo soy el 2, sí. Siempre sí, soy el 2, güey. El número 2. Venga, Sí. Ese es porque mi viejo es de la Cato, o algo así. Yo creo que algo tiene que ver. ¿Cómo? Sí. Mi, mi, viejo, mi viejo lo voy a llevar harto con eso. Aquí yo soy de colo, entonces es como... ¿Puta viejo? ¿Por qué? ¿Por qué eres así? ¿Por porque qué eres la así? Sí. Ay, ay, ay, por lo menos sabemos dónde está. Oye, ruchar por la casita blanca no es muy buena idea. ¿eh? Ejemplo, yo ya estoy pensando en cómo ruchar allá. Ciudad, o sea, la, los pueblos de morir. Ya, Hemlock es esa cuestión que. A ver, que tiene la curtiembre. Por fuera. <risa> me, dejó, me dejó igual. <risa> no, porque que tiene como unos cueros afuera. Con unos. A ver. La que. No, yo siempre busco trampa y. Sí, sí, sí, sí. sí Que tiene como una montañita puro cuero. Sí, sí, que y tiene, tiene un como, subterráneo. Con unas, unas piscinas de sangre. Sí, sí, sí, sí, Ya, pues luchar por, por la casita blanca no... Nunca le resulta, weón. Nosotros siempre podemos cubrir bien esa zona. De hecho, yo estaba pensando en luchar, pero por acá abajo. por acá. A distancia. Tiene razón, razón siempre para la blanca. nada, Sí, sí. Lo ideal sería ponerlo en ese techo En este primer techo Y desde ahí Pero si es que no están cubriendo ya po. Si es que ya no están cubriendo Solo lo de saberse los mapas Porque ya sabí poder ir pensando en camino wey. Esta ventana no hay nadie No Voy a subir aquí Ya mira, cúbreme la ventana que está justo acá, mira. Estoy subiendo, estoy subiendo Dale, vaya a arrullar. Si, sí, si, sí, si. Sí, sí. Pasa, pasa, por allá. Yo te sigo, Pasa, pasa. Te voy enviando, te voy enviando. Voy a pasar contigo, dale. Tiene sí, que abrir esta mierda el... primero. Oh, muerto. Easy. Hay otro, hay otro. Acá, acá está afuera. Aquí hay uno. Entró, entró, entró. Que huevo. Eh? Muerto. Qué, culo, güey? ¿Qué chucha, no, wey. Esto, esto, esto, esto fue muy fácil, wey. Qué chucha. ¿Pero que se comió su trampa, wey. Pero por qué se comió su propia trampa. No sé, güey. Yo no entiendo, wey. O este, a menos que no, ese. Quede... No queda nadie más. A menos que sea este, de otro este, team alguien este, más acá afuera, No, no si sí era este A ver, dónde está el otro que mataste cuando entraste? Este ah, entró, sí me sí. Me Sentí por acá los no fuérmos ¿no? este entró pa pa Listo, tomemos el previo Chao, nos vemos Hasta la próxima Dios es mío Me bueno, eh, eh, agarró la primera bala y soy allí. Lo Pero, what el lag. Ya esperate, me va un 360 nah. Nada no, Nada, nada viejo Acá arriba hay una pistola, esta de... Esa es para fanning Acá arriba Ya Jorge entra por aquí, mira. No, si, sí, tomen el primero, yo estoy con un barrio Esa okay, pistola para... Esa que tienen cubitos Caredes de balas Sí, sí, no, yo no necesito eso No, pero a Jorge le gusta usar pánico, ¿no? Jorge ando, ando con, pánico, con pánico, coquita. ¿no? Con coquita Ando así. con una píxula con coquita Ah, ya, yeah, yeah. no, vamos, vamos a vamos de otra voz Sí, si sí, vamos Ready, eh? before you cook Están dando... Es que somos cuatro tiempos Y esos son los otros dos que quedan Ya, no tenemos que dejar que maten en, a nuestros kills a Nuestros kills sí? Ya hay, hay dos arriba, uno abajo Hay uno arriba Sí, si, wey, Como oh, padre, ah oh, no es padre. Cuidado. ¿Qué lo mataste? No hay nadie, weón. Pero, weón, mataste a todo el mundo. No dejaste a nadie, weón. Qué chucha. Este weón llegó y entró. Ah, ya. Hay que matar, mate, güey. Ay, ¿lo mataste a las tres? No, no, no. Mató todo el mundo, mató a todo el mundo, wey Espérate, no, no, no. sí, sí, que creo que quedan dos Pero, puta Vamos a... todo listos? estamos listos ¿Estamos listos? Sí. ¿Estamos listos? nuestra acción? Sí Insisto, deberían hacer una perk Que pudiéramos ver a los... A los que ya fallecieron, weón. No sé, pues una cuestión así como. no sé. Yo creo que es buena idea, ¿verdad? Porque a no todos les va a gustar, pero por ejemplo a los que andan detrás del loot, está, lo van a agradecer. Pues. No sé, por último que te dé. De... Armas que me han tirado como la creo que dije vez Por ejemplo, existe, existe una per que te permite encontrar tu cuchillo arrojadizo. Y no a todo el mundo le importa, pero el loot le, le puede importar a mucha gente. Esa combinada con buitre. Yo lo veo. ¿eh? A mí me gusta harto la casco del rival. Creo que de las escopetas es la que más me gusta. porque no es tan poderosa tenéis que darle dos hit a uno si es que es necesario pero el control y la y lo que estáis viendo mientras estáis disparando es mucho mejor que la que la, que la cron y la otra Bueno, eso era todo, partida bastante cortita, los créditos obviamente para Eddie, que se creo que se cargó a, a tres tipos en la partida. Bueno, si te gustó el video, dale like, suscríbete si no estás suscrito y nos vemos en el siguiente. Chau chau.